Sí. La verdad es que hoy nos hemos venido a un sitio un poco para pasárnoslo bien, un poco de relax. Y nada, como veis, pues la nave tampoco es que tenga mucho misterio. Eh, a destacar que ahí hay como dos coches. Que est... uy, el sol. Eh, dos coches que están ahí como desplazándolo, que lo están quitando piezas. Que bueno, es un sitio también un poco complicado acceder, como habréis visto. Pero bueno, eh, tenemos buenos planes para el día de hoy. Va a ser muy largo el día. Y antes pues, de hacer cosillas así de abandonos, pues estamos aquí un poco de relax. De pecho da cosa, ¿no? Camino, porque no sabemos exactamente la ubicación donde está, pues nos hemos encontrado estos que la verdad es que tienen una pinta bastante curiosa. No, pare, no parece ser que sean muy grandes, pero bueno, puede tener alguna zona así un tanto curiosa para hacer alguna fotillo. Es una pequeña prueba de acceso para el túnel. Oh, es una, es una prueba ninja. Es como un laberinto oh, que desliza. Tiene que ir con cuidado, resbala, eh. Joder, resbala. Y más con la arenita. ¿Cuántos grados dirías que está estuquilado? Pi medios Pi <risa> medios Es que me voy resbalando Resbala verdaderamente un huevo Y como no tengas cuidado es que te tienes para abajo Porque es que está un poco como mojado así el suelo Igual encima como me estoy alumbrando no veo nada Mirad, hemos estado caminando durante más tiempo del que yo pensaba Y nos hemos encontrado en una estructura una... O sea, Mirad este túnel o sea, Tío, qué guapada esto esta es más bonito, mira, esta más Aunque ese control creo que lo veo muy fuerte. ¿eh? Bueno, no sé si la habéis visto, pero este sitio me ha encantado, o sea, sobre todo tiene unas ondulaciones en lo que es la tubería, que al hacernos contraluz dan unas fotos súper guapas, así que me voy bastante contento de este sitio, porque la verdad es que lo desconocía. Y nada, vamos a seguir explorando el túnel a ver si hay algo más, y si no vamos a comer, porque todavía tenemos mucho día por encima. a esta escalera... Qué mal rollo, da. ¿eh? se pone que es obligatorio pasar por aquí pues nada, como estábamos en la otra parte del túnel no podíamos acceder porque había un desnivel brutal y no había ninguna escalera, pues hemos venido justamente al otro extremo y mirad qué brutalidad de, de sitio. Esto sería un túnel de, de tren que, bueno, lo han dejado aquí a inmediatas de construir. Flipaje. ¿eh? Bueno, ya estamos caminando aquí por lo que es el túnel y bueno, la verdad es que no sabemos la distancia que tiene y va a llegar un punto que como es tan largo si apagamos todas las linternas va a haber oscuridad total así que esperemos que no nos quedemos sin luz pero es brutal esto se me ha olvidado antes decirlo pero vamos, que tenemos un buen camino porque todo lo que hemos ido de un extremo al otro lo hemos hecho por arriba y hemos andado bastante tiempo así que pff, va a dar una pereza porque en definitiva este túnel eh, no tendrá, bueno, no creo que tendrá salidas de emergencia porque como no se terminó de construir no creo que todavía hicieran esas partes del túnel pero bueno, la cosa es que queremos ir al otro extremo porque, joder, eh, quería hacer una foto yo por ahí pero bueno, va a dar pereza tener que ir para allá y luego tener que volver otra vez por aquí porque es la única salida que hay y os quería que, eh, contar que justamente este túnel me recuerda a un día que íbamos a entrar en unos muy parecidos a estos, era así como de noche y bueno nos encontramos algo inesperado y os lo voy a mostrar a continuación. nada, vuelvo aquí y vamos a aprovechar ahora a hacer unas fotos por aquí, justamente hemos puesto varios móviles en, las, en los huecos que hay justamente en el túnel y un poco por ahí para iluminar lo que es todo el fondo y vamos a ver el resultado de la foto. Bueno, pues como veis, justamente hemos llegado ya a lo que es el otro extremo del túnel que tenía ganas porque la primera vez no pudimos y bueno, está lloviendo bastante y como veis por ahí abajo sí está súper inundado de agua, no se puede pasar así que hasta aquí acaba esta expedición, esta aventura, esta mini aventura A ver, ponte atrás, ¿dónde está? Sí, sí, ahí, ahí, eh, ahí Un poquito a tu derecha Ay, haz como... Espera, ay, haz como que vamos de la mano, ah, así, vamos caminando hacia el centro, papá. Más rápido, más rápido, más rápido. ¡Oh! <risas> Dios, se ha reventado. Está bien. Sí, sí. Te ha reventado, y mira. Hostia, de puta. mira, corre, cabrón. vamos a hacer unas fotos aquí en la puerta del tren que yo creo que es pública de guapas así que vamos a ver qué sale